Yo tengo un vivero hace 25 o 28 años, bueno, son medio familiares, chicos, muy grandes. Y bueno, y estas son las plantas que hemos... yo no hago plantas para montes, son para la reventa. Y bueno, tanto que nos han venido a, a decir que tengo que poner plantas madres para la yema. Ya hemos implementado con unas plantas de, de distintas variedades para sacar la, la yema para, para nuestro vivero. Así que están todas. Revisadas, están todas controladas por el gimnasio y el Senasa, así que, bueno, ahí está. Bueno, ¿eh? bueno, este es un, un vivero que llamaríamos en la zona un vivero mediano con una característica que no hace plantas para, para que llamamos nosotros para monte, ¿no? para el cultivo a campo. Entonces, todas las plantas que se hacen son para revendedor o también llamadas que van al traspatio, ¿no? que van al fondo de una casa, una quinta, pero son ventas minoristas. El destino de las plantas de acá va a un revendedor, son revendedores que están ubicados la mayoría en, en provincia de Buenos Aires, y bueno, y de ahí las van, las van vendiendo por unidad. Bueno, luego de, de la aparición de, del Yarca, eh, el INASE y el SENASA hicieron reglamentación. Para ello, todas las plantas tenían que tener una trazabilidad. O sea, la, la, la planta que se comercializa tiene que tener una trazabilidad. Esa trazabilidad viene a partir de la planta madre. La planta madre es sometida a un test de yarca. Entonces, acá intervienen dos cosas, la variedad y la sanidad. ¿eh? El responsable de la variedad es el vivero, y la sanidad ¿eh? es por medio del Yarta, que nos está pidiendo, lo principal que nos pide ahora, Aquí de Fernanda, como nosotros es las plantas madres. Fernanda, Fernanda, Fernanda. Eh, eh, el tema, el tema de, de las plantas madres, esta, la mayoría de estas plantas son todas eh, originarias de plantas madres testeadas, ya testeadas de yemas que provenientes del INTA acá de San Pedro. Bueno, de acá llega el, después el tratamiento tradicional, el tratamiento sanitario, y en su momento, depende de la, la época del año, se injerta. Si hablamos de durazno, tenemos dos épocas de injertación. La, una época es de la de, que llamamos injerto de primavera, que es normalmente en diciembre, y hay injertar a yema dormida, que es en esta época. Puntualmente tenemos que empezar la semana que viene. Acá como ven, eh, hay plantas madres de, de duraznero, de ciruela, y esos, esos son los testeados. ¿no? Obligatorio. Y después bueno, también están la más Bueno, el injerto de yema o de púa también. Normalmente, normalmente se hace casi el grueso es pues, injerto de yema. A veces se de púa, principalmente silueta. ¿Y el pie que es? El pie que utilizamos para. Ustedes van a ver algún cultivo de. de... de... de... No, no. Bueno, el, pie, el pie que se utiliza de, pensé que lo a el, otro lado, pues, el pie que se utiliza en esta zona para duraznero almendro es eh, cuaresmillo o sea es Bruno. Eh, eh, eh, acá también en, esta, en estas plantaciones también estamos haciendo obtener también nuestras propias plantas madres de Cuaresmillo. Normalmente el Cuaresmillo se trae de La Rioja, Catamarca, de toda esa zona. El...